Señores, aplazan la medida de coerción contra los imputados en caso Coral 5G. La, wow. aus la ausencia de uno de los abogados de los imputados por el caso de la operación Coral 5G impidió que se pudiera conocer este jueves la medida de coerción a los generales coroneles civiles imputados en el expediente de corrupción administrativa. La jueza Kenya Romero, quien está encargada de llevar este proceso, aplazó la vista para el próximo martes a las 9 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El abogado que no se presentó a la audiencia de este jueves fue Valentín Medrano, quien representa al Teniente Coronel del Ejército, Kelman Santana Martínez. ¿No bueno, tiene...? Sí. La medida no se podía conocer sin que este imputado estuviera acompañado de su abogado, porque la ley establece que esto, pondría, esto lo pondría en un estado de indefensión. O sea, todo, todo crim, toda persona acusada de un delito, pues tiene su derecho a, a que tenga una defensa. Entonces, hay que recordar que en este caso, además de los generales Torres Robiu, de Los Santos Viola y Reyes Batista, están el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto, La Antigua Cruz, Jeudi, Bladesmir, Guzmán, Alcántara, Fid, Fid, Miguel Aventura, Pichardo, y el teniente coronel Erasmo, Roger Peña, Núñez. También están Kelman Santana Martínez y el mayor José Manuel Rosario Pirón. El, teniente, el primer teniente, Jeonan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega, Polanco, un grupo tremendo de personas ahí, ¿verdad? En el caso bueno. Coral 5G, a los que se le iba a conocer medidas de coerción. Este es el tema principal del programa, el Coral 5G. Así es. ¿Y qué, ¿Qué pasa con lo Estamos, ¿Eh? mmm, todavía no se ha ido a esa parte de la investigación. No sé cómo va el ministro. Lo veo Público, como en depresión a ella cada vez que menciona que, si que el tema principal del programa. Vamos a ver si nos puede decir. Pero de eso que se está hablando, y, de lo que pasó hoy allá. Villalones, pérez, pérez, un momentico, Villalones, pérez. <ríe> no, no, usted va como muy, muy rápido, Villalones. Está <ríe> lo que me debe. <ríe> veo como que a ella, Lisa, no le gusta como, como que le mencionen lo corrupto. Y los delincuentes ¿Hay? del PLD. ¿Hay? No, pero es, es diario. Claro, pero es diario que ¿No están agarrando? No, no, están pagando. ¿Qué noticia? ¿Qué ah, noticia? Bueno, diario, claro, diario. El, tema el principal, El eh, tema principal. Pero ahora no quiere que le mencionen señores. No, no, no, no. Pero ahora no, no quiere claro. que lo mencionen. Pero bárbaro. ¿Eh? Todos los días. Todos los días el proceso. El tema principal. Día el proceso todos los días tenemos que estar en el proceso eso, diario, ¿no? Entonces, sí, eso, que está claro, pasando. Sí, sí. eso es un ejemplo, yeah. eso es un ejemplo de que los que eran beneficiados del PLD como Angelisal Angel, claro, le duele que, que le cante su vida. Claro. Entiendo, entendemos esa parte, ya que no era de beneficiado claro, claro, no, eh, no del PLD, un hombre que tiene un odio interno no, a Luis Sabinader. Como un odio interno, ¿Eh? no, nunca el presidente está querido por mí no, no, como, no, como, no, como un odio no, interno. No, querido, a meterme? no. no usted <risa> es <usted, usted risa> <de> ese combo, el pelado. Ustedes ese combo, el PLD. Usted no lleva Villalona. Luis, tiene, tiene que decirlo, Villalona. No usted te lleve Luis. Usted le gusta tener el Luis. no estamos, hablamos todos los días del tema. Es un tema de la palestra. Claro que sí para entonces, redes sociales para todo eso es tendencia eso es lo que la gente está esperando mira, que, que desglose y mira que cuando se conozca ese caso eso no se va a conocer en un día ¿eh? porque no yo me mira. imagino que no se conoce ese caso usted te va a coger dos meses no, no, no, <risa> no, no. No, claro no el tiempo que sea necesario para meter a los corruptos a la cárcel Exacto. eso Exacto. así en 20 años no pudieron eh, blindarse bien entonces ahora nosotros mira, lo vamos mira que yo vi un vídeo donde cargaron el, como una de estas carretillas, tú sabes, de este supermercado, ¿verdad? Pero grande, de cajones, de expedientes, solo para la medida de coerción de hoy. El Ministerio Público llevó ayer al tribunal. Pero usted dijo ayer, Villalona. ¿Cómo <risa> que, ¿qué? Ay, ¿cómo que ¿Cómo ayer? ayer? Pero Ay, que son, te son temas de, tema de la no palestra. Yo eso yo no lo dije ayer, eso fue hoy. ¿Eh? Son temas de la palestra. Búscame los titulares de ayer, está el mismo tema. No, Villalón, vamos, es, a, no, no, vamos a respetar nomás. Pro, pero, ¿cuál es el problema de, de, del tema coral? Se veces? puede hablar del tema coral, pero la semana entera tú me estás dando con la misma. Pero, ¿qué es diferente caso? ¿Eso es una red de narcotráfico, de todo que tiene esa gente? ¿Y por qué que tú quieres cubrir eso? No, yo no va, quiero, no quiero va, cubrirlo. ¿cómo claro, claro, no se hable de eso no a nivel no nacional? Nada. Es verdad, Camila, tú de una vez, de segunda haciendo tu segunda Pero, ¿esto no que estás uniendo solo? Yo estoy haciendo algo. Pero, esto es lo último ahora. Pero dime tú Camila, era una muchacha pensante, claro. ¿eh? una joven, claro. <risas> si este caso se le está dando seguimiento a nivel nacional e internacional, ¿por qué nosotros no podemos hablar de ello? Exactamente, porque es nuestro dinero, nuestra dignidad que va en juego Angel, entonces todos los impuestos que tú tenías para mí una botella en el domingo no, pasado, o algo botella. tienes tú, Ojalá o tú yo no quieres que botella. eso se haga a la luz. E uno, A la luz, dos. no, porque estamos hablando. Yo he hablado del tema, y pero, todo pero mi amo, si y Luisito lo está haciendo topic, bien. Pues, entonces, pues, lo lo tiene está que haciendo bien, pero. Eh, eh, ¿Pero qué? Diario el tema, eh, Camila. ¿Y por qué es diario? ¿Eh? ¿Por qué es diario? Cuando una vaina está en topic, no es diario. Sí, contéstale. Está bien, sigan ahí. No, sigue sigan ahí. Sigan, sigan. ¿qué, ¿Qué tú opinas del caso G? No, eh, ¿qué opinas 5G? tú? ¿Qué no, opinas tú? Porque tú lo vives acá. Tengo la semana entera diciendo lo que yo opino, Camila. Ya, yo voy me, a rayar. No, no, no, no. No Tú ya, opinó, cuatro, No, no, no. Dar, ya. no, no, no ya usted opinó ayer. Ahora, ayer oye, que no hablamos sucede, de eso. No hablamos de eso. eso. Oye, escucha, no, no, oye, eso. Oye, escucha, no, no hablamos de eso. Villalona. No, yo te. No oye, oye, oye, oye, no hablamos de eso. No, no, hablamos de eso. Ayer no hablamos de eso. No, no, Va a seguir Villalona. No, no, no, porque hoy es otro proceso. Hoy los reenviaron, los reenviaron. Eso es lo que la gente quiere ver, men. Entonces, si mañana, men, no, la si mañana no se despierta, más mañana viene el titular. No, lo no si no mañana falta otro abogado, mañana volvemos y hablamos. Eso es lo que... ¿Y cómo es esto? Entonces tú tienes, tienes que preocuparte que ese abogado <risa> llegue. Tienes que ser. <risa> no, okay. Ay, tienes Dios, que Dios, preocuparte Dios, que ese abogado Dios. llegue. La gente que nos llama, 809... 725-0505. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo este gobierno se va a poner para meter preso a los candidatos del PLD? No a, no a los seguridad, a los sí, porteros, sí, verdad, a los candidatos, porque es por un ejemplo allá no es los verdad. candidatos haciendo campaña ya. Es, y no verdad, que le diga es nada. verdad, es verdad. Entonces, no no estamos metiendo nada. ahí, a nadie, ahí me estoy entendí. de acuerdo con Jorge. Tenemos que caer hasta los candidatos que están haciendo pantalla ahí. A ver. En contra de la ley de la Junta Central. Está eso, de que reunión, encuentro. No me hable de encuentro de política. Que usted no va a hablar del de pollo que tiene en su casa. Usted va a hablar de política. En esos encuentros fantasma. ¿Eh? Tenga cuenta. Que estamos, hay que ver si no le, si no le molesta eso de, de los candidatos también. Por ahí tiene un tío, ¿eh? Ahí, ¿eh? Claro. <risa> Yo no a pero que no se hable como la gente. Yo no voy a hablar con la ¡Ay! Con bueno. Señores, lo que no... Saludos saludo. a Jason Lizard, mío. Lo que no... Yo a buscar a Jason Lizardo. Pues. Siga con el tema de ¡Ay, oye! ¡Ay, Ay, no, oye. Ay no. No sé qué va ese niño, ¿eh? Tanto que lo defienden. No, no, no, pero también está Pelegrinizado Saldo en el ayuntamiento, que Ay. tío mío. No, no, no. ¡Pelegrin! No, no, espérate. Un Ay, saludo a Pelegrín, no, no, y Pelegrín, que, que sí, es el Sí, PLRM. sí, sí, ya entendemos. El tío mío sí, también. Sí, ya entendemos, un saludo ya. a mi hermano, que es mío ese, personal. ¿Quién? Eh, tu tío, tu tío. Eh, mi hermano ese. No, pues yo también tengo familia en el partido de nosotros, del PRM. De, el partido de, nosotros, de, nosotros, de nosotros. ¿Cómo de nosotros? Jorge, pues explícame, de nosotros. Pellegrini, claro. Pelegrín. <risa> no Le doy dos mil pesos ahora mismo. El que me lo saque del el padrón del PRM, ese señor. Claro, pero no yo estoy a en El, el, el flaco, <risa> y ¿te lo quiere ganar? El, si él está en el padrón del PRM, le doy dos mil pesos. Yo fui a votar una vez en una campaña por el PRM y me dijeron, no está en el es padrón. De ahí para allá no voy a vivir más. <risa> está una fila de está, y está y inscrito, no inscrito en el padrón. <risa> <risa> <risa> no, pero ya es un comandante la paleta, <risa> <risa> ¿Eh? de la política. <risa> Señores. No, no lo cambio, Villalona.